Hola, hola, con nosotros aquí somos contando un día, salta Y hoy volvemos con Total War Troya, el DLC de mitos nuestra campaña con Agamenón, ¿no? con el reino de Midas. Sin embargo, o sea, Micenas. Aquí cada uno ya es que históricamente estamos perdidos. Total, vamos a asediar Iria y vamos a conquistar una de las ciudades de la zona norte, si no recuerdo mal. Llevamos nuestros dos ejércitos Vamos a hacer un sándwich brutal Y el asedio es sin muralla Así que vamos a tope No deberíamos plantear O no deberían plantearnos muchos problemas Por las bendiciones que tenemos el, La composición de nuestros ejércitos en general O sea, ya solo por la marabunda de gente que llevamos Deberíamos ser capaces de entrar sin problema Ellos tienen mucha gente eh, De armadura ligera nosotros solo con nuestro ejército del garrote, por llamarlo de alguna forma, deberíamos ser capaces de entrar. Así que bueno, veremos con lo que tengan de armadura, lo reventamos con los escaramuzadores y listo. Además, bueno, tenemos el grifo para hacer los flancos y encima tenemos a Agamenón, que es un héroe bastante tocho ya. De hecho, hemos llegado al final del árbol de talentos y ahora lo único que queda es progresar y e ir rellenando el resto de huecos. Y listo Me gusta más, mira, a la hora de entrar creo que vamos a entrar por aquí Por esta zona, porque tenemos dos cuellos de botella abiertos Y aquí hay como una zona bastante ancha para poder pelear Vale, continuamos, parate Uh, lluvia Uf, Vale, vamos a esperar un turno a ver si podemos tenerlo seco Vamos a esperar otro turno a ver si podemos tenerlo seco Ahí, perfecto, vale, maravilloso Es que pelear con lluvia Mejor si no nos la jugamos Vale, nuestros refuerzos van a venir por ahí Perfecto, pues vamos a entrar con Agamenón Por esta zona de aquí Vamos a dividirnos ya esto En dos grupos diferenciados Vale, vamos a meterle a este a este que va por esta zona de aquí Esto, con Agamenón Entraremos por este margen de aquí Vale, esto va a ser el grupo 3 Perfecto Agamenón aquí, maravilloso De hecho, este grupo Este vamos a hacer que sea el 5 Este vamos a hacer que sea el 3 Agamenón el 1, perfecto Uy, a los lanceros por aquí los metemos en el 5 también Y vamos a hacerle un grupo individual a nuestro grifo Que lo vamos a colocar aquí en medio Vale, perfecto los dioses te sonríen, han llegado refuerzos Vale, avanzamos poco a poco ya, o sea, sin pensarlo Vale, ahora a toda esta piña La vamos a meter por esta entrada de aquí Vale, perfecto, perfecto, perfecto perfecto. Vale, aquí Vamos, de camino, añadimos a estos dos Grupo, perfecto Aquí en esta zona ...y a los escaramuzadores los vamos a dirigir hacia esta de aquí... ...vale, grupo 7... ...estos dos, grupo 8... ...vamos a pegar vuelta con esta gente... ...vale... ...a ver, grupo... ...vale, continuamos el avance... ...epa... ...continuamos el avance... ...a ver si se notan un poquito amenazados... ...quiero ver ...tener suerte con el grupo 7... Aquí están 7. Vale. Vale, grupo 4. Vale, nos vamos movilizando ya. Como con este señor podemos volar, es que si conseguimos entrar con los centauros por retaguardia, esto puede ser una fiesta brutal. Vale, nada, no vamos a pensarlo mucho. Vamos a entrar directamente y ya está. Vale, Agamenón, entramos aquí. Velocidad. Venga. Vale, Grupo 7, avanzamos Venga, se nos quitamos la gente de las armaduras De medio, mejor que mejor Vale, aquí, entramos a piñón Sin preguntar mucho Vale, Grupo 6, no, el 6 está aquí, no, aquí, no Ahora, localizado, ah, vale, es que no tenemos acceso rápido a esto Vale Nah, los colapsos, la verdad es que no debería costarnos mucho Vale, Agamenón, aquí. Con velocidad para colapsar, llegamos. Vale, el grifo vamos a meterlo aquí directamente, el grupo 8 aquí también. ¿Llegan a dar la vuelta? No, vale, van a entrar por aquí. Bueno, está bien. No llegamos. Uf. Vale, este, este grupo vamos a dirigirlo hacia acá para que colapsen esta zona de aquí detrás. Eh, ¿Dónde están los centauros tío? Aquí, madre de dios. Vale, vamos a salir de aquí con el grifo porque no queremos perderlo. Vale, Agamenón. Defensa cuerpo a cuerpo, me parece bien. Moral. Vale, todos los bufos ahí, eso es. Vale, vale, vale, esto es perfecto. Uh, qué bien esta de lanceros aquí. Vale, vamos a tirar las de lanceros a colapsar aquí en estas zonas más traseras. Vale, vamos a meter... No, creo que nos hayan bloqueado aquí el paso. ¿Dónde tenemos el grifo? Vale, vamos a redirigir el grifo aquí. Me parece bien esto. Perfecto. Nada. Nada, nada, ya, ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho. Venga, esa velocidad ahí. Eh, eso es... Vale. Sí, no, esto en cuanto tomemos a su héroe, es acabado. Vale, sí, es que con, nada, con menos esto está hecho. Maravilloso esta jugada aquí, vale, vamos va, a andar, vamos tú a, a ver. No puede ser. ¿Dónde estás? Nah, vale. Ahora con esta escaramuja por aquí detrás Acabamos de enganchar a esta gente Y listo De hecho vamos a derivar uno hacia allá Para apoyar nuestro grifo Y ya está Venga Gamenón. Que peor este visto amigo Nah esto es ya Nah Para ellos es un desastre Obvio Pero a nosotros, a nosotros nos sale genial esto. Mira la marabunta esta que está aquí por llegar Alucina Vale, vamos a perseguir esto y vamos a perseguir esto. Nah, el colapso es eh, tanto in, in, inminente como destructor. no podemos qué hacer? Vale. Vamos a hacer que venga hasta aquí. Vale, vamos a pillar a esto, gente. Una buena carga frontal Vale, vamos a activar la aristía y a volar Venga, reventarlo que lo tenéis cara a cara Vale, vamos a de derivar unas cuantas unidades hacia allá Es que no me creo que estén unas unidades ahí en medio Bueno, el grifo y, y la caballería se han apañado, pero... Vale, vamos a tomar esto con una de las unidades y ya está. Se están reagrupando. Vale, matadlos, matadlos. Vale, con esta vamos a cargar de cara hacia aquí. Es que deben morir. No, no, no. Claro, colapsamos aquí. Has perdido un punto de victoria. ¿Cómo que he perdido? Ah, lo habrán perdido ellos. Nosotros lo hemos ganado. Vale. Vamos a liberar el grifo nos lo llevamos a otro lado, donde podamos hacer más daño. Vale, vale, vale. Los platos también son buenos. Hemos oh, matasuero. ¡Uy! Nos hemos dejado esto. ¿Dónde podemos echar lo que tenga bastante relevancia ahora? Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vosotros tres para acá. Eh. Aquí estáis mirando, gente. Uf. Vale, entiendo que lo positivo Es para nosotros Y lo negativo para ellos Entiendo, eh, quiero, quiero entender Nah, esto está ya finalizado Sí, y nos hemos cargado los dos héroes Así que cerramos batalla Y listo Está bien Para haber empezado 200 pérdidas. Es que hemos tenido muchas. Ha habido ahí en medio una melee que no ha sido beneficiosa. La verdad es que no tenía ni siquiera en la cabeza el, el hechizo. Se me ha pasado por, los, por lo alto. Digo, iba a decir, se me han pasado por los aires, pero más o menos. Bueno, bien, una victoria es una victoria. Vale, bastantes bajas. Bien, la cabería ha hecho su trabajo. 2000 de alimento, 500 de experiencia. Está muy bien. Y asediamos. Desvalijar y ocupar me viene muy bien porque nos da muchos recursos. Reabastecimiento de unidades porque hemos tenido bajas. Me lo quedo. Me lo quedo. Uh, 2% menos 2 al tiempo. Enemigo que resiste. Hostia, eso suena es pasado. Vale, costes de construcción con madera. Perfecto. Facción destruida. Me gusta. Vale, maravilloso. Además, aquí ganamos tiempo para movernos. Y este ejército está a tope. Agamerón está aquí. Sí. Vale, y esta de eso no tiene, no tiene movimiento por ahora. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Este ejército está aquí en Epidauro. Restaurando salud. Ok. Y ahora mismo tenemos guerra contra Espedia. Se. Tenemos que ir a por ellos. Primero vamos a solucionar el tema de los veocios. Vale, con este ejército nos vamos a colocar aquí en GLA. Sí. De hecho, ya estamos en la zona de GLA. Vamos a acercarnos al bosque. Mm, no podemos hacer emboscada. Quería, el caso era que quería hacer emboscada. No llegamos... No, no llegamos Bueno, nos acercamos Este ejército solo con la guarnición de Tebas Deberíamos ser capaces de reventarlo Vale Oropo Vale, en Oropo vamos a tumbar esto de aquí Porque no nos sirve para nada Ya teniéndolo en Tebas Vale, y tenemos un turno Vamos a reparar esto de aquí Y ahora mismo tenemos negativos 1300 En cuestión de eh, Ya me saldrá De alimentos Uy, ¿qué nos queda por resolver? Una gente nos ha movido. estereo pues. Mm. Mm, mm, mm, mm. Vale, pues nada. Vamos a acercarnos para acá. Sí. Vale, y vamos a insistir aquí: arenga de espanto sobre este ejército. Uy, no. Esto es sobre el asentamiento. A ah, ritual de perdición. Vale, vamos a tirar a arena de espanto. Fracaso. Bueno, pudo ser peor. Aparte de esto, tenemos héroe guarnicionado sin mover. Sí, esto sabíamos que se iba a quedar así. Y rebelión inminente en, uh, en Tebas. Mmm. Vale, bueno, la sofocaremos con el ejército de Agamenón si es necesario. Vale. Sí, esto sabíamos que era así. Siguiente turno. Vale, ahí tenemos la rebelión. Nada, esa la pasamos por encima y ya está. Dios, ¿qué es esto? Equipamiento de Festo. Hola. Dios, vaya legión de ataque tienen ahí. Vale. Uf, son ejércitos pesados, eh. Tía, la verdad es que tiene buen material de trabajo. Bastante, bastante, bastante. Eh, vale, vamos a acelerar esto un poquito. <ríe> Estamos aquí pasando turnos a lo tonto, viendo la vida pasar. Y no es plan. Tenemos un imperio que hacer crecer. Vale, perfecto. Esparta, Ítaca. Venga, venga. vaya pasando. Queremos, queremos batallar, ojo, vale, Atenas bajo asedio, mm, vale, nos movilizamos ahora hacia Atenas, con, vamos a movilizarnos hacia Atenas con el ejército de Agamenón y con el otro ejército que tenemos aquí pendiente, suelto, eh, no recuerdo general ahora mismo, resolveremos la, dejaremos Tebas, vale, huimos, Dime que nos vamos para casa. Uf, nos hemos alejado. Bueno, nos acercaremos a teos para sofocar la rebelión. Pilos, Azis. Vale. Vale, Atenasítica. Vale, inundación en Tirinto. En serio. Vale, la rebelión. Actividad de agente hostil. Uh, vale Maravilloso Vale, ahora solo estamos en 875 ¿eh? O sea, comparad la diferencia Vale, el Oropo ¿Para qué quería yo? Ah, vale, que esto es madera simplemente Vale, vale, vale, vale vale, vale. Podemos hacer marcha ¿Qué, ¿Qué miedo da este ejército, tú? Vale Uh, ¿dónde está la rebelión? Desapareció, ¿eh? Vale, no nos pueden... No nos pueden emboscar. Eso está bien. A esta mujer nos la vamos a traer aquí para hacer la arenga de espanto. Perfecto. Dime que llegas tranquilamente. Fracaso. Oh. Vale. Vale, pues vamos a... Alcanzarlos con Agamenón... Nada, está, está bien, bien preparado Agamenón, ¿eh? Me gusta. Espadachines ligeros. Podría ser una opción ya que no lo estamos sacando con ninguno de, del resto, ¿eh? Y encima, si vemos los dioses, voluntad divina. Ares no nos da bonificación. Con hacha y espada. Vale, perfecto. Pues vamos a sacar en oro, ya que es una de las regiones así, más al. al noreste. Vamos a sacar la almenara. Nos da experiencia. Línea de visión. Vale, me gusta. Para poder sacar esto. Vale. Que madera al fin y al cabo, más o menos, tenemos bastante. Vale, lo siguiente. Defendernos aquí en Atenas, a ver si podemos. Ejina ritual de perdición. Vale, 10 de favor de poseedor, no, ni tan mal. Vale, podemos interceptar este ejército. ¿Qué tal estamos para interceptarlo? Un turno más. Esperar un turno más. Aziz viene a por nosotros, ¿eh? Trecen, vale. Vale, no, no, en Trecen. O sea, no se puede perder teniendo en cuenta que estos son alimentos... Nos lo quedamos... Podemos ir aquí a atacar. Vamos y luego volveré... no ¡Oh, oh! ¿Qué vuelta estás pegando, hijo mío? ¡Ah! no. Odio que no haya una previsualización, rollo. Yo hago clic derecho, enséñame la ruta que vas a tomar antes de moverte y luego yo te confirmo. De alguna forma, en serio, me parece horroroso que sea... Pues por aquí. Y yo, como, no, por ahí no, hijo. Y ya hemos perdido el movimiento. O sea, podíamos haber venido por aquí, por tierra, a establecernos en Trecen y luego ir para acá. Pero decidiste, no, vamos por mar. Ay, bueno, no pasa nada. A ver, espero que lleguemos a defender por lo menos. Porque además Trecen está tocadito. ¿Cómo está la guarnición de Trecen? Sí, están medio tocados. Pff, veremos, esperemos llegar. Y además, luego tenemos la. Amenaza aquí de los dárdanos. Pues nada, menuda fiesta. Vale, pasamos turno porque no tenemos nada más que hacer. Y a ver qué pasa. Héctor de Troya. París, París va a ser el problema. Argos. Salamina, porque vendrá con este ejército y me atacará Atenas. Dirá, ya, ata atacamos. Uh, bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno. No sé si le atacarán Maratón o oh, se marchó. Vale, ataques al sur, me gusta. Uf, vale, nos han interceptado los dárdanos. Aquí en mitad del mar tenemos... Hay que acordarse de esto, que tenemos la bendición. Vale, un buen flanqueo es primordial para esto. Además, cuerpo a cuerpo es maravilloso. Es daño. Si podemos enganchar eh, unidades de... De escaramuzadores Maravilloso, vale, perfecto Además tenemos los honderos, vale, vale, me gusta Esto lo gana Ares Ares y la distancia Tenemos que tener un buen muro Para Bombardearlos Tranquilamente Con los honderos y nuestro arco Y luego preparar un buen flanqueo No sé si separarnos En dos para hacer la, la pinza O ya hacer una carga fuerte En un costado, etcétera el mapa acompaña para eso Vale, nosotros que salimos en este lado Vale, este lado me gusta para hacer la pinza No tenemos que tomar la iniciativa Vale, más o menos anchos Como siempre Ya sabéis cómo nos gustan aquí las cosas Vale, grupo 2, de hecho grupo 3 vale, Este señor lo vamos a meter en el grupo 1 No, este señor lo vamos a meter en el grupo 2 Toda esta gente en el grupo 1 Exacto Aquí y los sonderos en el grupo 4 Vale, aquí detrás del muro Y ya luego rotamos Perfecto, iniciamos batalla Y nos movemos aquí Uh, dime por favor Vale, grupo 4 Todos aquí Y en cuanto podamos empezamos a disparar Grupo 1, ¿dónde estáis? Aquí os quiero Y en cuanto se pueda empezamos a disparar, que nos vamos a reír. Vale, que llevan las piedras. Si esto no tiene más complicación. Vale, a ver, Grupo 3, empezamos a formar aquí. Vale, vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Uh. El enemigo ha detectado tus unidades ocultas. Vale, esto necesitamos que cargue aquí, importante. Daño proyectil, velocidad. Venga, pedra a Santo Cristo. Tus guerreros empiezan a No, no, no. Vale, vamos a meter esto aquí. Uf, tenemos aquí mucho hueco en el centro, poco apoyo de proyectil. Está feo esto, ¿eh? Venga, cuerpo a cuerpo, hijos, sacad la navaja. Matamos a su héroe, por favor. Vale, está perdiendo mucho la moral Suero, eso me gusta. Los escaramuzadores nos están haciendo mucho daño a nosotros. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Si pierden.. Oh, te quedaste sin munición. A tus oh, venga. No puede ser, tío, no puede ser. Venga, un buen flechazo, hijo mío. Vale, perfecto, ahora sí. Necesitamos recuperar eso, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto. Vale, ahora cambiamos el focus. Exacto, necesito que reventemos al resto. Si esta gente vuelve... De hecho, así, exacto, es. Matarlos a pedradas, tío no vuelve nadie Na nadie va a volver de los míos Ares, tus guerreros vale vale vale, vale volvemos volvemos volvemos volvemos volvemos yes. No por la moral Bueno, hemos matado a su héroe Pienso que es una baja importante para ellos Pero esta batalla no la tendríamos que haber perdido oh, Hemos jugado muy, muy, muy, muy mal con la distancia Podríamos haber aprovechado el cuello de botella he, tenido que sa he salido desplegando hacia la izquierda Y podía haber aguantado el muro Haber ido a chocar con mis... Con mis unidades de flanqueo en la zona derecha y podíamos haber pasado bastante bien, ¿eh? ¿Me vas a insistir? Con un nuevo héroe, qué cabrón. Vale, no podemos subir. Vale, vamos, ahora sí, ahora sí. Vamos a ser listos. Lo importante... Bueno, es que ahora tenemos mucho menos muro. Y el mapa es distinto. Uf, qué liado. Vale. Tenemos que insistir mucho más con nuestro flanco. Tengo que, tengo que llegar a esos escaramuzadores Vale, importante Sobrevivir <risa> Quiero luchar aquí Hombre, si consigo este... No, pero es que ellos ya desplegan aquí Vale, vamos a desplegar nosotros Vamos a tratar de aprovechar el terreno Vale, vamos a desplegar nosotros Vale, vale Vale, nosotros es aquí Y esto aquí, vale Vamos a tratar de desplegar aquí. Uy, ellos desplegan abajo, eh. Si somos listos, la tenemos hecha. Si somos listos, la tenemos hecha. Eh, estoy corriendo riesgos súper innecesarios. viendo aquí con mi héroe tan tranquilamente. Siendo un héroe con arco. Vamos a movilizarnos poquito a poquito. Uf, una pinza nos puede hacer mucho daño. ¿No llegamos? No. mirad. Vale. Vamos a ver si nos podemos colocar aquí. el grupo 1. Va? Vale, avanzamos un poco más. Vale. ¿Por dónde va a subir esta gente? Buena pregunta. Vale, nosotros nos colocamos ya para buscar este cuello ¿Por dónde vienen ellos? Van a subir por aquí, van a venir por aquí. 99% seguro de que eso va a ser así. Así que vamos a ver si podemos coger aquí este terreno. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Nosotros estamos aquí arriba, tío. O sea, no deberíamos tener problema ninguno. Puede ser que la falta de armadura nos perjudique mucho Al no tener arcos O sea, al no tener arcos, me refiero Desde aquí dime que voy a poder disparar Oh, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga Darnos visión Y vamos a colapsar, eh Voy abriendo esto El enemigo ha detectado tus unidades ocultas. Vale. Tus vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, aquí? Que deberíamos reventar a esta gente, lo saben, hasta en nuestra casa, tío, vamos. Venga esas piedras con las ondas. No, no, no, no. Hostia, que van! nos desfiguran, tú. Uf. Está complicado esto, ¿eh? ¿A quién estamos atacando? ¿Aquí? ¿Turba Dárdana, Vale. Sí, claro, las infanterías con lanzas a dos manos. Han hecho vida, tus guerreros. Pero bueno, como están en árbol. O sea, en árbol en. en bosque y eso. reciben menos daño de proyectil. Fua, qué feo todo tú. Bueno, hemos perdido el ejército defensivo del sur, hay que montar otro. Conclusión. Epa, el micrófono. Mis disculpas, gente. Eh, vale, pues nada. Hagamos daño como sea. ¿Cómo? Uh, pero a dónde vais? Aquí no podemos, en serio no estamos sacando nada de provecho. No, no, no, no. cero. Y aquí arriba esto es una masacre. Venga, cuerpo a cuerpo. Y los caramuzadores estos nos están haciendo un daño. Venga, colapsamos aquí cuerpo a cuerpo Nada, nada, vamos a luchar hasta la muerte Lo que se pueda, como se pueda y con quien se pueda Nada, se acabó oh, No pudo ser, no pudo ser Vale, pues nada Y no le hemos limpiado ni un pelotón entero, tío 147 pérdidas y el 114 también te digo Han desplegado el doble ¿eh? Bueno Hemos sacado cositas Pero nos hemos muerto Vaya Esto nos hace replantearnos Muchas cosas en casa Pero bueno Se intentará Ojo Ojo Pues hombre te lo voy a aceptar. Leal, menos dos. Me parece un trueque maravilloso. O sea, a nosotros nos viene genial. Uh... Vale. O sea, ¿me reclara la guerra él a mí? De acuerdo, supongo. Tienes un problemita, hijo. <risa> vale, bueno. Ulises de Itaca está por aquí defendiéndome. O al menos uno de sus ejércitos. Narenga de espanto contra Agamenón. Sí, aquí me va a perseguir a muerte, ¿eh? Vale, pf, Ok. Vamos, bueno, vamos a simular esto. Sí, es que nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero bueno. Resolvemos... No íbamos a poder hacer nada contra este ejército, ¿eh? O bueno, al menos nuestras opciones iban a ser muy, muy, muy, muy pocas. Con lo que hay aquí en la guarnición, nada, pana. Vale, ostra. Y nos arrasan trecen. Miedo. Vale, hemos bajado la categoría de administración. Nos han matado a Cretón. Vale, Cretón. Un favor de Ares. Vale, Trezen, reventado. Epeo, listo para servir. Vale, pues. Sabemos quién va a venir a nuestras filas, ¿no? Efectivamente. Vale, vamos a reclutarlo aquí en Epidauro. Reclutar héroe. Epeo. Defensor, míralo Bien potente Vale, pues nada Porque además lo tenemos a nivel 6 eh. Vamos a reclutarlo Ahora tenemos margen bastante grande Vale, ¿qué vamos a reclutar? Vamos a reclutar línea ¿La lanza es más barata? Sí, un poquito Pero bueno, la verdad es que El garrote no está yendo bien Dios, si tenemos espacio Para reclutar ¿eh? Me gusta Vale, vamos a sacar 4 y 2 de estos de garrote. Que están muy bien para flanquear. Perfecto. Con eso, de momento, es buena defensa. Ahora reconquistaremos 13. Pronto, espero que podamos re reconquistar a nosotros. Mm, mm, mm, mm. Vale, podemos hacer arena de espanto sobre pares. Me gusta. Sí, vale, ok. Hacemos estos... Movimientos y cerraremos aquí en turno. Fracaso. Bueno, se sí intento. No sé si irá por ellos. Porque es que aquí, o sea, tú date cuenta. Esto es una burrada lo que tienen aquí en Zeus. Vale, vamos a establecernos en Atenas. Vamos a bajar la, la influencia que tienen en, en Atenas. Y listo. Vale, ok, ok Ya podemos meter aquí la segunda La torre de vigilancia Perfecto Y ahora vamos a hacer una de las cosas Que teníamos más o menos olvidada Aquí En Mizos Y era encargar la expedición Entonces ¿A quién se lo vamos a meter? Euridimonte Eurimedonte Lo tenemos en algún Héroes y agentes Eurimedonte no le da ningún ejército, pero se le puede reclutar. Vale, es el que acabamos de sacar aquí. Si no me equivoco. Epeón, ¿no? Cretón. Vale. Eurimedonte. Lo vamos a reclutar aquí. Vale, y además, ¿qué cosas le vamos a reclutar? Claro, porque esto no tiene mantenimiento. Es, esto es, si lo puedes pagar, lo pagas. Y para adelante. Vale, vamos a meter un montón de escaramuzadores. Ah, bueno, no. Tiene que ser fijo. Oh, y lo tienes limitado. O sea, puedes meter lo que puedes meter, pero no puedes meter más de X. Vale. Encima son otros precios, ¿eh? Vale, vamos a meter dos de guerreros. O oh, no podemos por los costes de expedición. Vale, vamos a tratar de hacer alguna barata Por verlo Y ya está, vamos a gastarnos simplemente Pues de administración 1 Vale 3, vamos a meter también Aquí Exploradores Vamos a meter una de lanza Para hacer piña Y batalla excelente, escaramuza Vale, en me vez de meter esta gente... Vamos a meter lanceros normales. Uno, dos. Vale, con esto tengo buena línea. Pero además... Vamos a meter gente que sea capaz de luchar bien. Cazadores centauros, Daño de penetración bueno. Velocidad beta excelente. Caballería ligera. Daño de penetración bueno. Y este... No, secas. caso. Vale, vamos a meter... Este par de aquí. Vale, y vamos a iniciar la expedición y vemos... Fuerza del ejército, 2. Podrá cumplir las exigencias de la expedición pero con dificultad. Fu, ¿y cómo subimos la...? Otra no podemos, claro. A ver. Nada, vamos a meter aquí las dos de los cazadores centauros y ya está. Con esto me conformo. Vamos a iniciar la expedición... Y esto lo haremos en el próximo capítulo. Así que nada, cerramos aquí por hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, aunque hemos perdido las dos batallas o, o dos batallas importantes. Veremos cómo nos recuperamos de eso en, en la defensa. Y nada. Ahora, lo de siempre, recordad, seguidnos en Twitter a los dos, Tentakewi como a mí, que comentamos un montón de cosas, también, bueno, lo tenéis en la descripción, también, seguidnos en Twitch, que abrimos directo de vez en cuando jugando jueguitos, así que vale la pena que nos tengáis localizados, y ya por último, como siempre, suscribiros a la Taberna roca Negra, estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo, así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, venga, hasta luego, adiós.